...continuamos y lo vamos a hacer hablando de las personas tóxicas... ...bueno y cómo hacemos esto... ...pues lo vamos a hacer con Juan Bustamante... ...escritor, fotógrafo... ...con tres libros en el mercado... ...dedicados a la pareja... ...y lo vamos a tener cada semana con nosotros... Explicando los claves de la pareja. Hoy vamos a hablar de esas personas tóxicas. Por lo tanto, le damos ya la bienvenida, Juan. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? Bueno, pues deseando escucharte, deseando hablar de esas parejas tóxicas, personas, personas tóxicas, y que nos cuenten todas esas señales que debemos nosotros ir intuyendo, Juan, sobre esas personas tóxicas. Pues esta semana he elegido este tema porque es un tema, yo creo que demasiado de actualidad. Desgraciadamente encontramos y conocemos muchas personas así. Es como otra pandemia que tenemos desde hace tiempo. Sí. Y bueno, pues digamos que hay una serie de señales que te dicen que la persona que estás conociendo o incluso con la que estás es una persona tóxica. Entonces, bueno, vamos a ir, voy a ir describiendo algunas. ...para que todo el mundo que nos está escuchando... seguramente ...se va a sentir identificado y va a decir... ...oye, pues verdad, pues esto me está pasando a mí... ...o me ha pasado a mí... ...y para que no le pase más, hombre... por pues lo menos para que intente que no le pase más. Juan... Pues mira, por ejemplo... Sí. Eh, ...una de las primeras señales... ...que te demuestra que es una persona tóxica es... ...que es una persona que te culpa de todo... ...es decir, una persona que todo lo que pasa... ...o todo lo que dices eh, está mal... ...todo lo que haces está mal... ...y todo lo que pasa es culpa tuya... Eh, entonces, claro, mmm, llega un momento en que no sabes si realmente... Bueno, llega un momento en que hay veces que hasta te crees que realmente eres tú el culpable. Sí. Yo todo esto lo cuento, evidentemente, en base a mi experiencia de cosas que me han pasado. Pero ya digo que nos pasa a cualquiera. Esa sería una señal, ¿no?, la de que te culpa de todo. Hay otra que también es un clásico, que es que nunca reconocen nada. Es decir, cuando hacen algo, mmm, siempre la culpa es o tuya o de los demás. Pero nunca es culpa suya. Eh, bueno, esto es, la verdad es que esto a mí me parece increíble, ¿no? Que, que una persona te diga que te haga algo y te diga, no, yo no he sido. Esto es como cuando éramos pequeños, ¿no? Que tiraba uno el balón y rompía algo y decía, no, yo no sigo sido, ha él. Sí. Fue <risa> pues algo así, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Que pasen estas cosas. Total. Pero otra también muy muy clásica sí. es el que, va, que van de víctimas. Claro. porque si, El de si, víctimas. Si te culpan, que... Juan, si te culpan de todo y no reconocen nada... <risa> ...lógicamente van de víctima, es que... ...exacto, exacto... Sí. ...pero de víctima me refiero aquí también en el sentido de que... ...ellos o ellas hacen algo... ...y encima después se ponen como que son los... ...que son eso, las víctimas, como diciendo... ...hay que ver lo que me dijiste ayer... que ...bueno, a mí me pasó con una... ...que me dijo... Eh, ...me dijo algo que no estuvo bien... Eh, yo, ...entramos en discusión, por culpa suya fue la discusión... ...y encima al día siguiente me dice... anoche noche no dormí... ...hay que ver lo que pasó y por lo que pasó no pegué ojo y qué mal estoy y no sé cuánto... ...digo perdona pero si la culpa fue tuya... ...o sea no dormiste pues si no dormiste fue porque discutimos y si discutimos fue por tu culpa... ...vale entonces a eso me refiero que van de víctima en el sentido de que lo, lo provocan y lo crean... ...y encima luego te echan a ti la culpa ¿sabes? cuando lo... ...no dormí por tu culpa... ...exactamente... Perdona. <risa> ...cuando entonces, lo lógico... Me, llama, ...me hace mucha gracia ¿sabes? ...Juan o sea, cuando por... lo lógico hubiese sido que eh, haber pedido perdón ¿no? en ese caso... Bueno, el pedir perdón es una de las cosas que... Fíjate, lo corta que es la palabra... Sí. Y lo fácil que es de decir y rápido... Pero le cuesta muchísimo trabajo trabajo a la gente decirlo. O sea, el, el perdón, no sé por qué... A todo el mundo le da como miedo o vergüenza decirlo. Y no lo dice nadie, o casi nadie. Todo el mundo es no lo que he dicho. No porque es que pasó esto por culpa de esto... O porque fue el otro. A ver, si te has equivocado... Pues pide perdón y no pasa nada. Yo, vamos, yo cuando me equivoco... Pues lo pido... Y no, no me da ni vergüenza, ni miedo, ni me siento pisoteado ni nada, señores. El que se equivoque, pues que lo diga y no pasa nada. Y ya está. En fin, eso es algo que ya digo, cuesta muchísimo y no sé por qué la gente no lo dice. Otra de las señales, pues serían, por ejemplo, que te comparan. todas las señales de que es persona tóxica. Que te comparan. Que te comparan me refiero a que están contigo, están conociéndote y siempre te... ...intentan eh, hacer como el ex o la ex... ...vale, te dicen, no, porque... ...con las camisas están mejor... ...mi ex se ponía camisas... ...cosas así, es como que quieren que seas... ...algo parecido al ex, eso está feísimo, por cierto... ...eso estaba sí. muy mal. Otra tendríamos, por ejemplo, eh, lo que hemos comentado... ...provocan discusiones, son personas que... Mmm, ...bueno, que digamos... ...buscan donde no hay... ...es decir, si no pasa nada... Mmm, se, se inventa cualquier cosa o saca cualquier tema y lo que quiere, pues eso, quiere discutir, quiere mal rollo y quiere estar mal. Y, y eso, pues lógicamente, es una persona que no está muy bien, bien tampoco, porque se supone que cuando estás conociendo a alguien o cuando estás con alguien, hay que intentar llevarse lo mejor posible, pero si estás provocando discusiones a lo más mínimo y por cualquier tontería, eh, bueno, pues a mí me han pasado discusiones hasta por lo más insignificante. Me viene, y, Juan, me viene a la memoria un teatro que de los Álvarez Quintero, el ganas de reñir, no sé si lo habrás visto, te, habrás tenido la oportunidad de verlo alguna vez, era discutir por discutir. No, no lo he visto, pero vamos, el título creo que lo dice ya claramente. El ¿sí? ganas de reñir, pues si tienes la oportunidad te metes por ahí en YouTube, que hay muchísimo de eso y vas a ver que esto coincide totalmente con lo que me estás contando. Sí, es, que es lo que te comento, son discusiones absurdas que te las hacen por lo más mínimo, o sea, lo más mínimo es, no sé, por poner un ejemplo, oye, ¿eh, ¿vamos a la playa o prefieres ir al campo? Eh, yo qué sé, mira, a mí me diga ah, lo que te da gana, total, siempre has acabado haciendo lo que tú quieres, no sé qué, no sé cuánto. Y es ya como, ya se empieza a formar y es tan fácil como decir, oye, no me apetece ir a la playa, prefiero el al campo. O al contrario, pues no me apetece ir a ningún sitio. Pero es como, vamos a provocar la pelea, ¿sabes? Sí, sí. Y, y eso, eso también está hoy, bueno, hoy, lleva ya mucho tiempo de moda estas cosas también. Otra de las señales, pues sería que hablan de sus ex, que lo he contado más o menos así antes. Sí, sí eso está horriblemente feo... ...me parece una absoluta falta de respeto... ...que estés con una persona o conociéndola... ...y te empieces a contar... ...sí, porque aquí yo vine con mi ex también... ...me acuerdo que veníamos allí a pasear... ...que no sé cuánto... ...bueno, siempre digo, pero vamos a ver... ...o sea, persona tóxica porque... ...está claro que no se ha olvidado de su ex... ...y que está todavía ahí como... ...está contigo y supuestamente dice que quiere estar contigo... ...pero está todavía dándole vuelta al ex por la cabeza, ¿sabes? Y eso, evidentemente, también trae problemas. Claro, y, y puede dar que pensar que te está utilizando para olvidar a tu ex, a su ex. Exactamente, eh, sin duda alguna. Te está utilizando o, aunque no quiera volver de verdad con su ex, cosa que dudo cuando te lo nombran, eh, está claro que no lo ha superado. Uh -huh. O sea, no está todavía, no voy a decir que le guste, pero que todavía lo tiene ahí. Sí. Y siempre digo a la gente que si van a conocer a alguien, que primero desintoxícate completamente de tu pasado, de tu relación pasada quiero decir, antes de empezar a conocer a alguien, porque claro, esto es como todo, tú no puedes empezar algo sin terminar lo anterior, Claro, porque si no es un caos, pero hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que terminan con alguien y a la semana, bueno, a la semana o hasta el día siguiente están ya con otra persona y claro, lógicamente sale mal. Otra de las señales claras es que van demasiado rápido las personas claro. tóxicas ...va demasiado rápido me refiero a... ...ya lo hemos comentado otras veces... Sí. Que ...si ya te meto en mi casa... ...que ya, ya te empiezo a presentar a mis amigos... ...a mi familia... ...que si ya pongo en las redes sociales que te quiero... ...que estoy contigo... ...ya empiezo a subir fotos... ...y estamos hablando de que la acabas de conocer... ...y a los 3-4 días ya empieza a subir... ...eso, las fotitos... ...y ya estamos juntos y... ...es como... Eh, ...eso, la toxicidad es la dependencia... ...yo necesito a alguien... ...necesito tener a alguien ya... Eso, por supuesto, también va mal. Esto es un clásico lo que voy a decir ahora. Sí. Y le ha pasado a todo el mundo. La siguiente sería, te controlan todo. Es decir, el WhatsApp, que si estás en línea, que si te conectaste en el Facebook, que si le dan al me gusta este quién es o esta quién es, y de que la conoces, que si lo que publicas, que si lo que los comentarios que te ponen... Vamos, una especie de investigación de FBI. Sí. Todo lo que tú haces, lo sabes, ...lo mira, lo revisa... y estoy hablando en, en ambos sentidos... ¿eh? ...tanto en hombres como en mujeres... ...sí, sí, sí... ...y bueno, esto es persona tóxica total... ...no puedes hacer nada, todo lo que hagas está pendiente... ...que si publicaste esto, que si subiste esta foto... ...que si le dio el me gusta a esta persona... ...que si te, puso, te pusieron no sé qué... ...vamos, horrible... O sea, un, ...ya digo, una investigación total... ...¿celos enfermizos? ...sí, bueno, más que celos también es desconfianza... ...mucha desconfianza... Sí. Que es lo que, lo que te he comentado, eh, desconfianza porque le han hecho en el pasado, la, las parejas anteriores le han hecho cosas y ahora pues lo están pagando contigo, lo están reproduciendo contigo. Es que como mi ex me engañó con una por el WhatsApp, pues yo ahora te voy a vigilar el WhatsApp. Cosas así. Y también al revés, claro, en el caso contrario. Eh, otra sería lo que te he comentado, desconfía sin motivo, lo que acabamos de hablar. Desconfían de ti sin tú de motivo. O sea, a mí me ha pasado muchas veces. Es que te ponen que, que guapo en el Facebook. Y bueno, ¿y qué hago? Si son amigas mías, seguro que son amigas tuyas, hombre. Solo tenía mis amigas en Facebook, la verdad. No solo tenía gente rara de por ahí. Y ya es, pues no se lo cree, empieza a darle vueltas, se montan sus propias películas, se piensan que que todo que tú eres como los demás o como las demás. Ya sabes lo que dice el famoso refrán que crees ladrón que todos son de su condición. Exactamente. Y normalmente, cuando una persona desconfía mucho de ti, es porque esa persona es quien tiene que ocultar. Suele pasar así. Y ya las últimas serían eh, pues eh, los cambios de comportamiento. Una persona tóxica cambia mucho de comportamiento. Es una persona que un día está muy feliz, muy alegre, muy cariñosa, y al día siguiente está distante, está fría, o se enfada, y todo esto sin tú hacerle nada se vuelve un poco más agresiva incluso y vamos, en fin te quedas un poco mmm, diciendo bueno ¿qué pasa aquí, a qué viene esto, ¿no? Claro. son personas como montañas rusa, personas que suben y bajan emocionalmente y además y además lo que contaba sin motivo ninguno, que, que no te lo esperas ¿no? no sabes sí, sí, a mí, no sabes que por... ha pasado vamos que personas que he conocido y y un día muy feliz muy alegre conmigo y muy contenta. Y al día siguiente, con la cara larga y tristona. Y, y bueno, ¿qué te pasa? A ver, entiendo que puedes tener un día malo, te duele la cabeza, está con lo de las mujeres que tienen, y todas estas cosas. Pero, no sé, esos cambios de comportamiento sin motivo no tienen ningún sentido. Entonces, pues, pues es otra de las cosas de personas tóxicas que son muy inestables emocionalmente. Y el último... Eh, que yo creo que es uno de los que desgraciadamente también más hacen y no se deberían de hacer, es que son personas que te gritan, que te insultan o que hasta se ríen de ti. Oh, no. eh, bueno, incluso ha habido alguna que hasta ha llegado a agredir, que eso sí que no se puede permitir, bajo ningún concepto. Pero son personas que, bueno, que ya te digo, que reaccionan violentamente. Personas que cuando le dices algo, a lo mejor que no le sienta muy bien, te habla de malas maneras o incluso sin decirle nada malo te contesta en plan borde, en plan agresivo, en plan en plan chula, como decimos. Sí. Y, y eso es una persona claramente tóxica, una persona con esa agresividad es porque le ha pasado cosas en el pasado, como he dicho antes, y esa persona no lo ha superado, lo está arrastrando y ahora lo está transmitiendo hacia ti. ¿no? Eh, eso es una clara señal, esta última, yo creo que es la más clara de todas, de que es una persona tóxica, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. ¿eh? Y eso ya es una vez que han pasado todas las fases que, que nos has contado anteriormente. Esta quizás sea de las últimas, ¿no? Cuando ya cogen la confianza, ¿no? Sí, todo esto que yo he contado, todos estos puntos, sí. que son ya he dado todos, eh, son, digamos, las señales de que te dice que es una persona tóxica. Entonces hay que tener cuidado y fijarse en todo eso que he comentado porque, eh, evidentemente, si es una persona que ya que estás conociendo y ya te está dando estas señales, que son estos problemas, evidentemente en el futuro espérate algo peor. O sea, no te esperes que vaya a mejorar. Y si ya estás con esa persona y te está haciendo esto, pues lo mismo, tampoco esperes tú que más adelante vaya a cambiar a mejor. Cambiará a peor. Eh, ah. Mucha gente se estará preguntando que qué es lo que hay que hacer con este tipo de personas. Pues, evidentemente, eh, huir cuanto antes de, de esa persona. Dejarla o no seguir conociéndola. Porque lo que te espera más adelante, como he dicho, no va a ser nada bueno. Además, no reconocen nunca sus errores. Jamás. Siempre te culpan a ti. Exactamente. Como he dicho, lo, lo que has dicho, dicho al principio. Yo todavía no. Esto es un poco como la persona que. A ver, que, que, que es alcohólico y le da mucho a la bebida. Nunca te dicen, pues sí, yo bebo mucho, yo soy muy. Yo, bebo, yo soy alcohólico, les cuesta mucho. Siempre dicen que no, si solo me he tomado una copita, no, si solo ha sido pues un poco igual, eh, son personas que le da miedo y vergüenza decirlo y claro cuando le dices que encima que es una persona tóxica encima pues se ponen peor y más agresivas y reaccionan peor pero porque saben que es verdad juan pero también habrá algunas personas con todas estas señales que nos has contado de que son una persona tóxica que al final pues se den cuenta de que tienen un problema ¿no? ...y pidan ayuda ...muy y poca gente lo reconoce... ¿Sí? ...desgraciadamente lo que te he comentado... ...muy poca gente dice pues sí yo soy así... ...y también muy poca gente intenta cambiarlo... ...es que las personas tóxicas... ...tienen un gran problema... ...y es que son personas que ya llevan arrastrando eso mucho tiempo... ...que ya, le, que ya vienen muy quemadas... ...del pasado... ...y hacerle a una persona cambiar... ...y ser como era antes es muy difícil... ...son... ...son gente que le han hecho cosas... ...que las han ido guardando que las han ido, digamos ahí, como he dicho eso, arrastrando hacia adelante, hacia el presente, y como llevan mucho tiempo así, ahora de repente que cambie y sean otra es difícil. Entonces está complicado. A ver, hay casos en que sí, en que hay gente que se vuelve, digamos, a recuperar, pero la mayoría no lo hacen o les cuesta mucho trabajo o tardan mucho tiempo. Entonces lo que hemos dicho, lo mejor poner tierra de promedio. Hombre, sin duda, yo creo que a nadie nos gusta tener a una persona al lado que nos complica la vida. Que Yo siempre digo que las parejas son para disfrutar, no para sufrir. Exactamente. Y cuando estás con alguien o cuando estás conociendo a alguien es para que te vaya bien, es para que tengáis una relación lo más tranquila posible. A ver, algún día puede haber algún, algún malentendido, alguna discusión o algo, algún día. Pero tú no puedes estar como me ha pasado a mí algunas veces, con el miedo en el cuerpo de decir a ver mañana qué me pasa a mí con esta, a ver por dónde me sale. Porque un día está bien, un día está mal, después un día se enfada, otro no, te controla, no te controla, todas esas cosas. No puede ser, una relación no puede funcionar con tantos problemas y con tanta, digamos, con tanto miedo de a ver qué va a pasar. Entonces, sí, lo mejor es, cuando hay una persona así, apartarse, echarla de tu vida y, bueno, lo que dice el refrán. ...mejor son los que me han acompañado, uh -huh. es que es verdad. Juan, ¿esto podríamos también llevarlo al tema de la amistad? Aunque quizás pueda ocurrir un poco más lentamente, pero que también ocurre Sí, esto realmente eh, es que es así. Hay que quitarse a las personas tóxicas de todo tipo. Eh, yo es que estoy, digamos, especializado en parejas, pero... Sí. Por supuesto, también hay que aplicarlo en amigos, incluso en familiares... Sí. Eh, en el trabajo... Todo lo que sea una persona que nos quita nuestra positividad, nuestra alegría, nuestras ganas, nuestra fuerza, que nos intenta cambiar, por cierto, muy importante también es que estas personas también intentan cambiarte. Tienes que ser así, tienes que vestir así o te tienes que comportar así. O no hagas esto o no digas esto. Todo eso hay que eliminarlo. Todas esas personas que intentan que seamos otra persona, que no somos nosotros, no podemos permitirlo. Nosotros siempre tenemos que ser como somos. ...y la persona que venga, nos queda conocer esté con nosotros... ...nos tiene que aceptar tal y como somos... ...y no, pues que se marche. Exactamente, bueno, pues estas son las señales de las personas tóxicas... ...así que vamos a estar atentos... ...a todas estas personas que se acercan a nosotros... ...tanto en el ámbito de pareja, como en el ámbito familiar... ...como en el ámbito de amistad... ...porque lo que, lo que hemos dicho se puede aplicar... Eh, ...en cualquier ámbito de, de la vida. Juan... ¿Algo que añadir para concluir? Pues nada, eh, animar a la gente a eso, a que tengan mucho cuidado, que sepan bien si están conociendo a alguien, en dónde se están metiendo y con quién, y si están con una persona así, pues ya saben, que salgan, como se suele decir, esto es como el Titanic, que salten antes de que se hunda el barco, que están a tiempo, y nada, pues que todo el mundo que disfrute, que sea feliz, que sea siempre uno mismo o una misma, ...y que no permitan que nadie ni les cambie... ...ni les haga ser otra persona... ...y que quien quiera estar con nosotros... ...que nos acepte tal y como somos... ...si no, pues mejor solo. Bueno Juan, pues la semana que viene... ...volvemos... ...y analizamos otro tema de la pareja. Muy bien, pues nada... Eh, ...muchas gracias por... ...permitirme estar aquí otra semana más... ...y la semana que viene traeré otro tema... ...interesante, de este así de pareja... ...y nada, pues espero que paséis buen día... ...y cuidado con, con el virus y con la mascarilla... Exactamente. ...y nada, disfrutad del verano lo que se pueda. Vamos a tener cuidado, la mascarilla sobre todo... ...importante, que parece que nos estamos olvidando... ...de que el virus todavía sigue por ahí acechando. Sí, eso es, eso es muy importante y es lo que aprovecho para decir... ...no nos relajemos, que el virus nos ha ido... ...que veo mucha gente por ahí ya... Sí. ...en pandillas, sin mascarillas... Eh, no se ha ido el virus, el virus está todavía ahí. Lo que pasa es que ya no hay casos, no hay tantos casos, pero todavía estamos igual que estábamos en marzo. Exactamente, pero puede haber en cualquier momento un rebrote y de eso no estamos libres todavía. Así que es. precaución, como decía Perlita de Huelva en aquella canción, precaución, amigo conductor. <risa> precaución es. en general, no solo los conductores, en general. Bueno, yo siempre digo que mis amigas se ríen, pero digo, eh, protección siempre para todos. Para todos, exactamente. Pues muchísimas gracias Juan y hasta la semana que viene. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Un abrazo.